vamos a establecer conexión entonces amigos con ricardo de la herrán ahí lo tenemos ricardo hola hola william ricardo te tengo, te tengo como loco desde ayer y, y discúlpame no hay problema no hay problema pero tú tenías razón estamos la invitación decía una y media hora de madrid y mira imagínate te estoy sacando media hora antes así que asumo mi responsabilidad por completo entonces es que aquí la gente, la, la gente que está al frente de los programas y tal, eh, supuestamente es perfecta. Y no. Todos somos, no, somos humanos. humanos. Así es. Somos humanos como todos. Muchísimas gracias por la invitación, William. Sí. Saludos a toda tu audiencia. Es un gusto estar para mí bueno. aquí el día de hoy. Buenos bueno. días a todos los de América. Eh, buenas tardes a los que estamos en, en Europa. En Europa. Así es. Estás en Madrid. Qué bueno. Bueno, señores... Ricardo de Lerrani es consultor, eh, aparte de eso, es, ajá, él es consultor de simología de la vida cotidiana, que es un modelo, escuchen bien esto, que enseña lo que debemos aprender en la escuela. O sea, cómo conducir nuestras emociones y nuestros sentimientos. Esa es parte de su especialidad como psicólogo, como psicoterapeuta. Pero él también aplica la terapia racional emotiva conductual, que es el TREC. Y aparte de eso, entonces, eh, eh, él, nos, él se especializa mucho también en cómo entender y conducir nuestras emociones, cómo aclarar y mejorar esos pensamientos a los que está haciendo referencia, y cómo ubicar actitudes eh, disfuncionales. Entonces, el tema de hoy es guerra en Ucrania. ¿Cómo manejar ese estrés y esa ansiedad que evoca? Bienvenido, Ricardo, formalmente. Explícanos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tan amable y clara eh, <risa> explicación de, de esto que hacemos. Sí, porque es que desgraciadamente aprendemos muchas cosas en la escuela y aprendemos de muchas cosas que, que, sobre nuestro alrededor, uh -huh. sobre geografía, sobre matemáticas, sobre historia, pero no aprendemos eh, lo esencial sobre nosotros mismos, sobre qué es lo que pasa dentro de nosotros, cómo uh -huh. poder manejarnos mejor cómo poder entre, distinguir entre lo que está sucediendo allá afuera como una guerra en Ucrania de lo que está sucediendo adentro de mí, que son mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones físicas, porque la influencia que tenemos sobre algo tan fuerte y tan impresionante que está sucediendo ahorita como la, la guerra entre, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, la influencia que tenemos sobre eso es, es poca. Es, es realmente muy baja. Uh -huh. Pero la influencia que tenemos sobre cómo lo procesamos nosotros, sobre qué pensamos, qué sentimos y qué hacemos al respecto, pues es potencialmente, potencialmente total. Uh -huh. y, eh, y esa es una parte muy importante, porque vale la pena, eh, naturalmente podemos conectar muy fácilmente con ansiedades, con miedos, con preocupaciones con enojos, con intolerancias. Eh, Pero ¿qué hacemos con eso? Es fundamental para okay. promover no solo la paz en el mundo, sino promover la paz interna. Uh -huh. Porque hay un principio bien importante, William. ¿Qué personas van a la guerra, realizan actos violentos, realizan actos agresivos? Pues claramente alguien que está en paz con la vida, que está en paz consigo mismo, que está en paz con los demás humanos, no hace esas cosas. Entonces, la raíz de, el, eh, de, de los conflictos humanos uh -huh. son las, los conflictos internos proyectados hacia afuera, las intolerancias, los enojos. Entonces, eh, por eso es tan importante no solo buscar y promover la paz externa, sino comprender el papel fundamental de la paz interna en, en todo este proceso Ajá, entonces tú me estás dando un elemento cuando me hablas de paz interna me estás diciendo que nosotros los seres humanos tenemos la suficiente capacidad para comprender y entender un conflicto como una guerra o como una pandemia y blindarnos o sea, tener una especie de, de, de, de, de escudo invisible de defensa para, que, para tratar de que eso no nos afecte ¿cómo es eso? Más que un escudo o una máscara, que es lo que muchas veces hacemos, más bien es procesar los eventos y comprender que yo puedo hacer muchas cosas por la guerra. Me encanta que el presidente Zelensky convocó a un mes de, de, de la invasión, decir, salgamos a manifestarnos, a manifestar por la paz, la paz importa, eh, salgan a nombre de la paz salgan de sus oficinas, vayan a los lugares públicos, esa acción la podemos hacer eh, para promover la paz para promover nuestra solidaridad con Ucrania para promover que estamos en contra de la sí. guerra, eh, de la invasión de, de Rusia eh, pero eso lo podemos hacer mm. desde el enojo desde la intolerancia desde el odio inclusive lo podemos hacer desde el miedo a que se extiende el conflicto y mm. haya una tercera guerra mundial, uh -huh. o lo podemos hacer desde la mayor paz y la mayor tranquilidad que seamos capaces de generar? ¿Cómo la lo hacemos? La... ¿Cómo hacemos eso con ese <risa> tema de la paz? La acción es la misma, la emoción es diferente. ¿Qué es lo que determina la gran mayoría de nuestras emociones? Nuestros pensamientos al respecto. Si yo estoy teniendo pensamientos de ¡Ah! a cada rato, es que va a empezar una tercera guerra mundial, es que qué tal que eh, mandan a mi hijo a la guerra, qué tal que se muere, qué tal que vivo escasez. Y entonces, si yo dejo que mi mente se vaya a un lugar catastrófico, a un lugar oscuro, naturalmente lo que voy a generar es miedo. Y es lo que, lo que va a surgir. Y, eh, pero en la bien que yo, diga, a ver, situémonos en la realidad. Eh es la gente de Ucrania está viviéndola muy mal. Si podemos mandar donaciones, si podemos ayudar a Save the Children, que está haciendo eh, campañas fantásticas, ayudamos. Pero aquí el día de hoy, en España, en México, de donde soy, eh, en Atlanta, donde estás tú, no hay guerra. No tenemos por qué eh, pensar como si ya estuviéramos en una guerra, ya que nuestra capacidad de pensamiento eh, es una bendición, pero puede ser una maldición. Nos puede crear pesadillas dentro de nosotros. Entonces, si estás teniendo miedos y ansiedades al respecto, observa qué estás pensando. Porque es muy posible que tus pensamientos se estén yendo a un futuro que, pues, eh, hasta donde sabemos es sí. muy poco probable que se extienda eh, hasta, hasta Estados Unidos, hasta México, hasta, hasta España este, este conflicto. Ajá, pero ¿cómo elimino, digamos, esos pensamientos, esa película que a veces uno comienza a pasar en su, en su mente, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa lo otro? Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer para contrarrestar eso? Ricardo Así es. Hay dos cosas muy útiles que podemos hacer. Uno es una técnica muy sencilla de psicología cognitiva, que es paro de pensamiento. Me autoobservo una herramienta fundamental. Me doy cuenta cuando me estoy pasando, porque a veces me pasa y ni siquiera me estoy dando bien cuenta porque estoy lavando los trastes, porque me estoy bañando. Y ya no me di cuenta que ya me estoy... En México decimos mal viajando. No sé qué tanto eh, se si usa en otros lados, ¿no? Pero como mal viajando, y estoy en un viaje mental me estoy mal viajando. Entonces, hasta observarme, darme cuenta, y entonces dirigir mis pensamientos con asertividad y claridad. Es decir, en esta técnica te das una instrucción muy clara muy precisa, que puede ir acompañada de una imagen y de un movimiento, por ejemplo, de, de aplaudir para como llamar la atención en nuestro sal. Y entonces, ¡alto! Ya no voy a estar pensando en eso. Me, ya no voy a estar pensando en lo que podría llegar a suceder en el futuro y me regreso al momento presente. Y puedes visualizar como si eso, ese pensamiento estuviera escrito en un papel, haces bolita el papel y lo tiras a la basura. Ese pensamiento es inútil. Los pensamientos inútiles los podemos detectar y parar en seco. Y parar en seco. Van a regresar. Pero cuando regresen, hacemos lo mismo. Los paramos. ¡Alto! Ya. No voy a estar pensando en eso. No tiene sentido pensar en eso. Es un pensamiento inútil con el cual me estoy haciendo sufrir. Es como agarrar un picayelos y estarme clavando un picayelos. Gratuito. No le ayuda a nadie que tú sufras. Correcto. No, Porque a veces entendemos mal esta, esta empatía, la empatía negativa es sufrir con el otro. Pero Ricardo, Ricardo pero fíjate lo siguiente, estamos conversando con el psicólogo, psicoterapeuta Ricardo de, de la Herrán eh, desde España, él es mexicano, y mm, nos está dando, eh, no, el tema de hoy, es, ustedes lo tienen allí abajo de su, de su imagen, guerra en Ucrania, cómo manejar el estrés y la ansiedad que evoca. Ahora, cuando tienes esas imágenes que son sucedáneas, que a veces las puedes controlar, pero siguen, eh, ¿tú pudieras sugerir o recomendar, por ejemplo, eh, la respiración profunda o de repente puede servir la meditación? Así es, así es. Estamos viendo las técnicas, uno es paro de pensamiento, ¿no? Es paro el pensamiento y lo hago a un lado. Y en la mía en que yo lo practico, me va saliendo mejor. Otro de ese tipo, las dos dimensiones, para abordarlo, es para el pensamiento, es llevo mi atención a otro lado y los puedo añadir para el pensamiento y traigo mi atención a la respiración, que siempre estoy respirando en el momento presente. Entonces puedo hacer una respiración abdominal, inhalo profundo, uh -huh. inhalo profundo llenando mi abdomen, exhalo largo. Inhalo profundo, mi abdomen, exhalo largo. Eh, y, por supuesto, la meditación, entre los muchos beneficios que tiene, es un entrenamiento para que el músculo de la atención, yo lo esté practicando, se fortalezca, uh -huh. y entonces cada vez yo tenga una mayor conducción de mis pensamientos, y no sean mis pensamientos los que estén llevándome a, a lugares eh, catastróficos y generándome pesadillas que, que no son reales aquí y ahora. Ok, perfecto. Entonces, aparte de, ¿De esto, eso, fíjate lo que te voy a decir. Por aquí había una, un comentario de, de personas, de integrantes de la comunidad quijoteando que me decía, por eso se deben consumir menos los medios, ¿no? Entonces, eh, eh, vale, eh, digamos, buscar una distancia, tomar distancia de noticias difíciles, complejas, que bueno, que a veces de verdad, este, bueno, de, depende del medio, quien la trate, son, son, son, son una tragedia. Ese también puede ser un indicador de, de, de las cosas que uno puede hacer para resguardarse. Así es, correctamente. Tener una dieta adecuada, ¿de qué te estás alimentando? Ajá. Porque hay medios muy amarillistas que lo que quieren es escándalo, y noticias. Y entonces, desastre y tragedia y todo es terrible, ¿no? Y entonces, eh, puede ser buena práctica ver esas noticias y esos medios y procurar ver en qué momento me engancho yo. Porque uh -huh. el tema es cuando me engancho, entonces es cuando yo puedo llegar a sufrirlo. Pero también es útil poder elegir sabiamente cómo me mantengo informado sin tener una sobreexposición ...a noticias que son malas, por decirlo de una, de una manera eh, simplificada, eh, en naturaleza. Cuando hay unas grandes noticias buenas. Me encantó, hace poco me llegó un mensaje de WhatsApp con 15 noticias fantásticas. Dije, ¡wow! qué maravilla! Y entonces lo, lo, lo puse en mis redes, dije, ¡esto también existe! Como, como en el tema de la pandemia, hubo la recuperación de la naturaleza que hubo en ese tiempo la pandemia, sí. pues fue fantástica. Entonces nosotros siempre podemos elegir si enfocarnos en lo, en lo desagradable, en lo que puede ser trágico, cuánto tiempo queremos enfocarnos en eso, o también enfocarnos en aquello que es maravilloso de la vida. Sí. Hay mil cosas maravillosas en nuestra vida. Toda. Ahora, ¿cómo hacemos eh, Ricardo de Larrán? Ahí, ahí tienen ustedes, amigos, su, su cuenta en, en, en Instagram, la tienen justamente debajo de su imagen. El tema guerra en Ucrania, cómo manejar el estrés y la ansiedad que esto provoca, que esto evoca. Y la pregunta, la pregunta que te quería hacer tiene que ver con, fíjate esto, tú eres una persona que en tu, en tu actividad, de to, actividad profesional, tú entiendes y conduces las emociones y tratas de aclarar los pensamientos de la, de la gente, lo que, lo que nos estás diciendo ahora. ¿Pudieran poner un ejemplo? digamos, de la vida cotidiana, puede ser incluso de tu práctica profesional, sin evidentemente decir el nombre del paciente, de cómo tú eh, logras eh, conducir y logras manejar esa situación para beneficio, por supuesto, de quien te consulta. Sí, así es, así es. Y lo puedo, lo puedo hacer ilustrando eh, el, eh, justamente la segunda dimensión de la que hablaba hace un momento. ¿no? La primera es parar los pensamientos, redirigir mi atención hacia el momento presente, hacia la respiración, hacia la imitación, hacia las buenas noticias, hacia lo bello de la vida que también existe. Exacto. ¿no? Y yo digo no, además esto. Totalmente. O sea, estoy pensando en eso y lo Así primero es. es... Alto. Alto ahí. Alto. Me marco el límite ahí, claro, a pensamientos inútiles. Me observo y veo que tengo pensamientos inútiles con los que estoy sufriendo y que no ayudo a nadie cuando yo sufro. ¿Y qué pienso en mis hijos, en mi familia? ¿Trato de tapar eso con escenas felices de lo que ha sido mi vida, de lo que he vivido durante el día? No sé. Así es, pues el, el presente. El oh. presente está lleno de cosas maravillosas. Hoy tienes cierto grado de salud, hoy tienes ciertas relaciones, hoy tienes cierto tra tienes un trabajo, ¿no? todo lo que sí tienes y todo lo maravilloso. Entonces, eso es por un lado que implica el manejo de la atención y la conducción de los pensamientos. El otro lado, la segunda dimensión, es el resignificar los pensamientos que me están haciendo sufrir, repensarlo, reinterpretarlo, para que sean más racionales, para que sean más objetivos, para que sean más claros y más precisos. Por ejemplo, sobre todo al inicio de la pandemia, pues había mucho esta ansiedad por lo que podía llegar a suceder. Y algo que pasaba mucho es que las personas se imaginaban ¿no? es que si me enfermo y entonces es que y si me pongo grave y entonces si me intuban y si me mandan al hospital y entonces si no puedo ni siquiera despedirme de mis familiares porque estoy separado de todos los demás y entonces en su mente ya están intubados ya están en el hospital cuando en la realidad pues están sanos están todos bien o es que si se mueren mis papás y es que si se muere mi hijo, y es que si se muere entonces, generamos esa, esa pesadilla que no existe, uh -huh. sí. que no existe más que nuestra mente. Y ahí poder cuestionarlo y decir, por ejemplo, a ver, regresas al presente, son pensamientos del futuro. También el futuro puede traer cosas maravillosas porque te enfocas en el desenlace más desastroso, más catastrófico de ese futuro. Uh -huh. Entonces cuestiono el pensamiento. Me, me tocó con una serie de, de pacientes en un inicio hacer este proceso Ajá. y poder cuestionarlo. A ver, espérate, pero enfócate. ¿Qué sí está en tus manos? Pues vacunarme, o no vacunarme, ¿no? como cada como quien quiera, pero digamos, lavarme las manos, utilizar gel, etcétera, etcétera. ¿Qué sí está en tus manos? Bueno, ¿por qué no hacer lo que sí está en tus manos? Incrementar tu salud. ¿Cómo puedes incrementar tu salud? Comiendo mejor, eh, haciendo ejercicio. Entonces haz lo que sí está en tus manos. Mm. Un pensamiento que es más útil es enfócate en lo que sí está en tus manos, en lo que sí es tu área de influencia. Soluciona lo solucionable. Y lo que no es en tus manos, suéltalo y enfócate en, en el presente. Entonces es podemos entrenarnos a hacer nuestros pensamientos más objetivos, más realistas. Por ejemplo, ahorita ya Ricardo, es como, es como un pensamiento proactivo, Ricardo. ¿no? Un pensamiento hacia adelante, hacia, hacia lo positivo, es decir, porque es, eh, hay, hay, una, hay un, un médico, eh, eh, eh, digamos, acá en Estados Unidos, se llama Joe Dispenza. Me encanta, buenísimo. Sí. Y, y, y bueno, él tuvo un accidente, eh, estaba entrenando para un triatlón y estaba prácticamente, lo chocaron. Yo, ah. yo, he, yo, he, echado, yo, yo he contado esto en otras oportunidades, lo choca un vehículo él lo meten en emergencia él no tenía posibilidades de nada o sea los médicos sus colegas le decían mira este una operación no vas muy... a, caminar, eh, no va a caminar no lo vas a caminar bueno y, y él dijo que no lo operaran y, así es. Se, y se operó claro porque es experto en el evidentemente maneja mucho el cuerpo humano sabe eh, la parte neurológica manejarla y co la conoce y, y él se curó desde aquí Exacto. desde la mente así es entonces, eso, eso, libros... está, eso es un poco, que, lo que, eh, también quería tomar ese ejemplo para que la gente entienda, eh, Ricardo, con otro ejemplo, aparte del que tú estabas dando, este, eh, el, eh, el poder que tiene la mente. Totalmente. Uno de los libros que más me gusta de él se llama Tú eres el placebo. Y dice, todos conocemos el poder del placebo, donde le dan a una persona una pastillita de azúcar y se cura, porque cree que es el medicamento. ¿Qué es lo que le está curando? Tu mente. Entonces, por eso tu mente es poderosísima. Si la entrenas, puedes crear una mayor salud, mayor vitalidad, una calidad de vida más plena y más adecuada. No importa dónde estés. Bueno, Víctor Frankl, el creador de la logoterapia, ya muy conocido afortunadamente, él encuentra sentido en su vida en un campo de concentración. Y entonces, es, todo está en tú cómo lo procesas, tú cómo lo piensas, ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Y qué tanto realmente lo que deseas es crear la paz? Porque no somos víctimas de nuestras emociones. Somos cómplices de las emociones que alimentamos. Fíjate, ¿Qué emoción fíjate, quieres alimentar? Eh, eh, Marilu Vida dice, la mente te puede curar y también te puede enfermar. Uno el sigue. efecto nocebo. El efecto nocebo. El efecto placebo es cuando me cura. El efecto nocebo es cuando me... me me enferma totalmente. sí sí Entonces, eh, depende de si somos víctimas de la historia, de nuestra propia vida, o pues si somos los protagonistas. Pues Ajá. yo siempre invito en las terapias, en las consultas a la gente, vuélvete protagonista de tu vida. Toma el manejo de tus emociones, de tus pensamientos, soluciona lo que existe en tus manos, negocia lo que existe en tus manos y vive con la mayor paz posible. Oye, qué bien me gusta ese pensamiento, esa, esa oración que dijiste allí. Me gusta. Tiene, tiene, mucha, tiene mucha fuerza. Eh, Tú nos pudieras, eh, Ricardo de la Herrán, amigo psicólogo, psicoterapeuta, allí tienen abajo su, eh, per, su cuenta en Instagram, si quieren, eh, por supuesto, seguirlo. Él es consultor de la denominada vida cotidiana, que es el modo, un modo que él enseña sobre lo que... Debimos aprender en la escuela y no aprendimos. Interesante, ¿no? Y además él tiene una técnica que se llama la terapia racional emotiva conductual, que la llama TREK Entonces, bueno, él trata eso, pues, con mucho con las emociones, con los sentimientos. Y a ti como persona te puede perfectamente llevar a un estado de completa y absoluta depresión si tú no... Eh, ¿Logras entender o comprender un entorno tan complejo como el que hemos estado viviendo la humanidad en los, últimos, en los últimos tiempos? Con una pandemia primero y ahora con una guerra, además de tus actividades diarias. Ricardo, tus desafíos diarios, la familia, el trabajo, etcétera Perdiste un familiar por el COVID. O sea, se han juntado muchas cosas, ¿no? Muchas. Muchos retos, muchos retos. Y entre más retos nos pone la vida, más importante es que nosotros incrementamos nuestra capacidad de hacerle frente a esos retos y de salir airosos, de elevar nuestra conciencia, nuestra capacidad de procesar la realidad y dirigirnos eh, para que a través de los retos de la vida nos volvamos más fuertes. Porque esa es la resiliencia. La resiliencia es cuando a lo largo de la vida, frente a cada reto, nosotros... Cuando hay un reto muy grande, nosotros crecemos y nos ponemos a su altura para poder nosotros hacernos más grande en términos de nuestra fortaleza mental, nuestra fortaleza emocional. Y, ap y podemos aprovechar así cualquier desafío que nos traiga la vida, este. Y los que vengan eh, para poder saber que mi tranquilidad y mi paz está en mí. Y lo mejor que yo le puedo aportar al mundo es mi paz, mi tranquilidad mi empatía positiva, mi apoyo a la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero desde mi paz interna, donde salgo a manifestarme desde la paz y por la paz. ¿Cómo cómo hago yo para hacer esa gimnasia de la mente? Pues yo me lo imagino a la mente haciendo como, sabes, corriendo, trotando, haciendo ejercicio en el gimnasio. Eh, ¿Cómo se hace eso? Hay muchas formas, hay muchas formas. Ahorita, afortunadamente, hay, hay gran cantidad de, de entrenamientos disponibles. Yo tengo varios disponibles. Dime de, uno, uno por lo menos. Mencionamos ya dos. Uno es el tipo de entrenamientos que es para el pensamiento. Obsérvate lo que estás pensando. Para los pensamientos inútiles, dirige tu atención a tu respiración. Okay. Eso ya es un, okay. un ejercicio fantástico que si lo hace, al principio, pues vas a tener que hacerlo 500 veces al día, pero ya después lo vas a hacer, vas a necesitar hacerlo menos porque ya estás más naturalmente consciente de lo que pasa dentro de ti y ya no van a estar surgiendo tanto las ideas que generan ansiedad, angustia, estrés. Muy bien. Eh, y la otra es eso, cuestiona tus pensamientos, cuestiona tus emociones, no los des por sentado. No porque sientes miedo, quieres decir que estás en peligro, que hay una buena razón para estar en peligro, porque la mente, el cerebro no distingue entre lo que imagina y la realidad, entonces si yo me imagino que ya hay una guerra nuclear aquí que están atacando aquí ahora los soldados rusos en, en Madrid mi cerebro actúa como si estuviera en una guerra y entonces genera toda la serie de, de eh, neurotransmisores y hormonas del estrés cortisol, noradrenalina que, que me ponen en un estado de, de, de guerra y entonces estoy viviendo una guerra, pero es el conflicto de mi mente con mi imaginación. Muy bien. Y, y por cierto, tengo por ahí un, eh, un taller que se llama Las cinco estrategias Ajá. para eh, manejar, para parar la ansiedad y el miedo, que si quieren puedo regalar con mucho gusto a la audiencia, Oy. a quien me escriba por mensaje directo. Sí, okay. eh, le mando el acceso a este, a este taller con mucho gusto. Son cinco sesiones donde vemos... Cinco estrategias específicas, incluyendo más a detalle el paro de pensamiento y la respiración, que, que ayudan enormemente para justamente eh, convertirnos en el protagonista de nuestra vida y no ser víctimas de las circunstancias. Claro. Entonces, bueno, eh, la, nuestra comunidad Quijoteando, que esté por allí, eh, que quieran participar en ese... Es un taller, ¿correcto? Es un taller Ricardo. en línea, lo pueden tomar cuando quieran, les doy acceso a él. Y en, mi, y en mi canal de YouTube, Ricardo Lerrán, tengo más de 100 programas gratuitos donde vemos temas desde el amor este hasta eh, los pensamientos, la, la asertividad, la huella de abandono, el heptagrama, bueno, pues ahora sí, muchísimos temas también. Muy bien, excelente. Entonces, pues, que te, que te sigan en R de la Herrán y ¿qué más hacen? Y en YouTube ponen Ricardo Lerrán. Sí. con H, y ahí les aparece el canal, se, si se suscriben, les llegan las notificaciones, y ahí van a ver más de 100 programas claro. de diferentes. ¿Y para el curso? para el curso ¿Qué hacen? Que me escriban el mensaje directo a Instagram, okay. y, y se los envío con mucho, yo y mi equipo se los, se los enviamos con mucho gusto. Excelente, buenísimo. Mira, eh, hay, hay, hay un tema que quería abordar contigo ya para... Porque dijimos que la, la entrevista duraba... Yo siempre digo que la entrevista dura entre 10 y 15 minutos y termina, termina este, durando 35, 40 minutos. Así pasa. Tengo así que pasa. ser más cumplido, tengo que ser más cumplido en eso. Pero es que, de verdad, la manera como lo estás abordando, cómo estás abordando los temas, Ricardo, eh, eres muy didáctico, eres muy maestro, eres muy profesor. Entonces, Gracias. de verdad que son importantísimas las recomendaciones que nos estás dando y yo creo que vale la pena. Y por eso abuso de tu tiempo. <risa> muy bien, con gusto no Mira, problema. es sobre el estrés Tú sabes que el, la palabra estrés está muy comentada Forma parte de nuestro día a día Vamos, no, es que estoy estresado No, que estoy estresada Estoy estresada por esto, estoy estresada por eso Entonces te pregunto ¿Es importante estar estresado o tener una especie de estrés positivo? En el sentido que es algo que te impulsa Es una adrenalina que te lleva Y que te... te, te, te te provoca hacer cosas, te, te genera hacer cosas, hacer distintas actividades, porque de repente hay otro tipo de estrés que, que es negativo, que sencillamente entonces puede hacerte daño. Yo quisiera saber si eso existe, si eso es así. Correctamente. Distinguimos entre el eustrés o el estrés positivo Ajá. y el distrés, Ajá. que es el estrés negativo. El eustrés, que puede ser desde el entusiasmo, o sea, cuando nosotros estamos emocionados por algo entusiasmado, nuestro cuerpo está en un estado de eustrés y donde nuestras capacidades están acrecentadas. Nuestras capacidades mentales, emocionales, físicas están acrecentadas y tiene mucho que ver con emociones positivas, con entusiasmo, con gratitud, con alegría. ¿no? Entonces todo eso genera eustrés. El distres es un estrés excesivo que genera un desgaste innecesario y que normalmente está relacionado con emociones negativas, eh, excesivas, no sanas, como ansiedad, como miedo, como preocupación, como enojo. El enojo también implica el estrés. Entonces, eh, en ese sentido, queremos estresarnos, queremos eustresarnos lo más posible eh, y queremos distresarnos lo menos posible, ¿no? Incluso en eso, el ustedes también debe de ir acompañado por momentos de relajación, por momentos de tranquilidad, donde permitimos al cuerpo que se recupere, porque sí, este, finalmente sí está gastando energía y tenemos que dormir y descansar en algún momento. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias aquí en Quijoteando. Aquí, William. Ricardo de la RAN, psicólogo, psicoterapeuta mexicano, que está además allá familiarmente en una actividad familiar en España. Y que, bueno, eh, te voy a tomar la palabra, Ricardo, porque quiero invitarte también para nuestro programa que tenemos en BPI TV, que es un canal de televisión streaming. que con gusto. Que quiero que de verdad invitarte y que compartas también con esa audiencia, ¿no? Así que, bueno, mi abrazo para ti y si quieres, una, nada más para quienes se están conectando a esta hora, no digamos un resumen de todo lo que dijiste, pero por lo menos tres ideas o dos ideas principales, aparte de que vuelvas a reiterar la invitación para, para tu página en, en Instagram, R del Herrán, para el curso, para el taller. Muy bien. Ah, muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto participamos, a eso me dedico, esa es mi misión de vida, esa es mi vocación, lo que me ha servido a mí, pues compartirlo con, con las demás personas a través de terapias, cursos, talleres, programas. Entonces, Puedo decir que el, el punto central, cómo conducir y aclarar nuestras emociones y pensamientos, es pasar de un papel pasivo, donde pasan los pensamientos, pasan las emociones, pasan eh, eh, eh, lo que sucede dentro de mí, y me vuelvo una víctima de las circunstancias y una víctima de las demás personas, a tener un papel mucho más activo, mucho más protagonista en tu propia vida, convertirte en el héroe, y que esta vida sea el viaje del héroe, para que tú vayas en la dirección que quieras. Y eso implica, sobre todo, el manejo interior, el manejo de ti mismo, uh -huh. el manejo de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sensaciones, de tus acciones, para que tú puedas, a partir de un manejo más consciente, poder ir y manifestar tu apoyo a la paz en Ucrania, desde la paz interna, no desde el conflicto, la intolerancia y el miedo. Porque podemos ir soltando las emociones negativas que generan distrés, como el miedo, el enojo, la intolerancia, la, la frustración y podemos ir incrementando, alimentando nuestras emociones positivas como el amor, como la armonía, como el afecto, como el entusiasmo. Eh, siempre que nos entrenemos a eso, porque no sucede solito, tenemos que entrenarnos a eso. Por eso te invito, si te interesa este taller gratuito, te lo regalo gratuito a todos los que siguen quijoteando, Cinco estrategias para parar el miedo y la ansiedad. Escríbeme a Instagram mensaje directo y, y mi equipo te manda te manda el acceso con mucho gusto. Y tienes ahí más de 100 programas gratuitos en, uh -huh. en, en, en, en YouTube. Y por supuesto, vea ve una consulta individual claro. conmigo, con tu terapeuta de confianza. Toma un taller, entrénate, entrénate a ser feliz en tu vida, porque la felicidad y la paz la entrenamos. Entrénate a ser feliz, esa frase también me gustó. Oye Ricardo, un, de verdad que muy grato conocerte y además tenemos por ahí una amiga en común, la psicóloga la sí, psicóloga Yanet sí, que ha estado pendiente de ti, que me sugirió que te, que te, que te contactara, por cierto que Yanet va a estar con nosotros todos los martes acá conversando. Ah, qué maravilla, sí, por... qué maravilla, sí. qué bien, qué gusto, una gran amiga, excelente psicoterapeuta, psicóloga, súper recomendable. Seguro, así que un abrazo para ella, un abrazo para ti y vamos a estar en contacto, ¿ok? Un abrazo para ti, para tu audiencia, gracias. Seguro, Seguro. gracias, gracias por tu tiempo.